Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro programa del de canal de Amenofis. Un canal que te hace cosquillas como una pluma. Pero no es todo tan así, sino que bueno, he tenido que. disfrazarme para. para poder huir de, de los sistemas políticos que me persiguen. producto de que ya no saben qué hacer con, con el afásico que, que está brindando información verás todo el tiempo. Entonces, bueno, no queda otra que cambiar la identidad. Pero sepan todos que detrás de esta persona siempre está el mismo, aquel curioso que quiere saber qué hay adentro de todas las cosas. Así que, bueno, hoy comparto todos mis trabajos, para vos, para poder llevarte un poco de esperanza a tu vida y que así, bueno, entre todos podamos reunir toda esta información y comenzar a trabajar de otra manera. Hoy te quiero hablar de Nicolás Tesla. ¿Qué fue lo que descubrió Nicolás Tesla? ¿Cuál es la, la relación de Nicolás Tesla con las palomas? ¿Y por qué la energía de Nicolás Tesla no es la misma que hoy por hoy? podemos extraer ¿Mm? si vemos fotos en internet vamos a ver fotos de máquinas con alta tensión con gente pero si vemos bien ellos tienen como algo que los cubre para que la electricidad no les toque ¿Mm? si nosotros vamos a ver la bobina de tesla que hoy por hoy manejan vamos a ver que sus rayos en el fondo digamos son violetas son violetas son azules y esa no es la energía que nicolás tesla trabajaba la energía con la que Nicolás Tesla trabajaba, podías encender una lámpara con tu mano y la electricidad no te hacía nada, simplemente es una electricidad que viaja por afuera de los cuerpos y no por adentro. Así que en este video vamos a ver cuál es la relación de la energía de Nicolás Tesla con la que hoy por hoy estamos usando nosotros. ¿Por qué es que la energía radiante se puede tocar con las manos y no nos hace nada y por qué es que es imposible extraerla en este momento por qué esos conocimientos nos están ocultos, vedados si sin embargo nosotros sabemos muy bien que Nicolás Tesla lo hizo que él, él, él pudo avanzar en esta ciencia un montón eh, hizo un montón de cosas creó hasta materia, él nos dice que podía mover hasta el planeta tierra de lugar a través de la energía radiante. Pero bueno, hoy por hoy estamos sumidos en la ignorancia y lo único que se nos deja ver es una máquina que se hace llamar la bobina de Tesla, que no es la bobina de Tesla, que nos tenemos que andar cubriendo con cosas para que esa electricidad no nos mate. Sin embargo, hay un secreto oculto. No me vengan a hablar de Einstein porque Einstein no descubrió nada. Acá el verdadero genio es Nicolás Tesla. Y todos sabemos que las cosas son muy diferentes y que en años atrás Nicolás Tesla contaba con varios conocidos amigos, como por ejemplo Mark Twain. Ahí lo vemos en el laboratorio de Nicolás Tesla, lo vemos a Nicolás Tesla atrás, está prendiendo su gran bobina. Y Mark Twain está jugando con un gran aro de un metro y medio donde él junta sus extremos y crea una bola de luz eh, no tiene puestos guantes ni nada raro es eh, simplemente están jugando con con electricidad que no te hace nada no te no te quema no te electrocuta así que bueno hoy vamos a ver los dispositivos que nos pueden llevar a crear esta energía que no nos hace nada a través de el primer dispositivo de la historia eh, inventado por un señor de apellido Runkford Runkford descubrió, no descubrió, digamos le pidieron un trabajo y él lo hizo y se ve que lo hizo muy bien en este momento estamos viendo ese martillito ese tornillito famoso que ya hemos visto en otros videos que golpea un núcleo de hierro lo hace conmutar su electricidad y nos entrega por dos electrodos alta tensión. Solo que no es alta tensión como ya todos venimos conociendo lo que es la, la alta tensión y sus peligros. Sino que esta máquina nos entrega alta tensión salida de el aéter, salida de un medio iónico. Por lo tanto, estos iones no nos hacen nada. Digamos como que la verdadera naturaleza de la electricidad, y por qué nos mata, es porque la electricidad son electrones. Y los electrones son grandes bloques de iones, estructurados como un sólido. Por lo tanto, estos electrones golpean nuestro cuerpo, haciéndolo vibrar de una manera salvaje. Perdón. Es así que... A través de este método nosotros podemos conseguir el fluido que llevan adentro los electrones... ...sin necesidad de estar jugando con los electrones, que es muy peligroso. Este aparatito eh, genera iones, fluidos de iones, que es lo que ellos llaman, los científicos y electricistas, alta tensión. Pero en realidad es un fluido de iones que uno puede tocar y no nos hace nada, uno puede hacer viajar esta energía por el aire y sin necesidad de un cable, ya no, nos muestra muy claramente los trabajos de, del famoso científico Hertz, hertz es el que comenzó con todo esto, haciendo algo tan simple como un circuito que, que llevaba una bobina, un capacitor, y un salto de chispa, ya con esas tres cosas, él podía hacer que, que, que viajase la energía, ahí estamos viendo el trabajo de Hertz, que, que viaje la energía hacia el aro que vemos arriba, y es así que a través de ondas electromagnéticas, él pudo descifrar todo este misterio, pero en un año donde no existían ni siquiera los componentes electrónicos. Por lo tanto, hoy por hoy nuestra cabeza se tiene que abrir, tiene que entender que, que esta cosa no es difícil, Simplemente que se nos tuvo oculto todo el tiempo y es por eso que nosotros la ignoramos. Pero las matemáticas del éter, vuelvo a repetir, son muy sencillas. Este es el modelito de Rungford. Este creo que es un modelo italiano. Pero siempre estamos viendo lo mismo. Vemos el núcleo, vemos bobinas, vemos baterías para poder darle la carga a la bobina vemos un salto de chispa y vemos el famoso martillo que conmuta la energía. Estamos viendo diferentes planos que yo he podido ir rescatando de toda la red. Para que podamos ver eh, las diferentes versiones de este dispositivo, eh, vamos a ver en unos que directamente se le pone la bobina y la corriente, Vamos a ver otros que en el extremo de la bobina lleva una resistencia como para ir midiendo la impedancia o la resistencia de la entrada de la energía a la bobina y poder darle una frecuencia más correctamente. Este modelito en especial me gustó porque es bastante simple, hay un clavito, eh, está hecho con alambre sobre una tabla, o sea, este modelito... Eh, es el que se puede repetir de buenas a primeras en la mesa de tu casa sin correr riesgo de nada Sin tener que ir a buscar materiales de ninguna clase a ningún lado El núcleo es un tornillo de hierro Siempre vamos a usar materiales ferromagnéticos para que el núcleo se magnetice Acá tenemos un modelito también, bastante simple Donde ve vemos que en... en la parte del martillo se le ha colocado un capacitor, este capacitor eh, es el que carga luego de que el martillo ha levantado, así que bueno tenemos este el modelo simple y tenemos el otro que es con capacitor, el que es con capacitor, bueno eh, tiene algo que no tiene el modelo simple, el modelo simple nos va a dejar conmutar la carga de la bobina pero el modelo que lleva capacitor, nos va a permitir guardar una carga y volverla a descargar en la bobina por lo tanto vamos a tener un efecto mayor eh, en, en el modelo simple solo estamos conmutando la carga y llevándola disparándola al núcleo ahí lo vemos al capacitor dice capacitor de protección de contacto pero para mí hay, hay algo más que una simple protección. Para mí hay, hay una carga que luego va a ir a la bobina y se va a descargar sobre la bobina. Eh, bueno, este aparato es el principio de, de nuestra física, la física perdida del éter. ¿Por qué? Porque allá por los años 1800, eh, Rungford. por primera vez hizo esto. O sea que estamos viendo... El principio de la electricidad en el planeta y, o oh sorpresa, este principio es el principio de la electricidad fría. ¿Y a qué le dicen electricidad fría? Así se le dice a la electricidad que sale de la éter. Por lo tanto, nosotros tenemos un bache en nuestra historia donde del generador de energía libre de Runkford nos han hecho un gran salto hasta la cara de imbécil de einstein o sea que si hoy por hoy queremos pensar en energía nos aparece la cara de einstein por lo tanto no podemos llegar a ningún lado eh, este señor Runkford el, el que inventó este este dispositivo eh, Sinceramente, en la cabeza de muy poca gente, debe estar sonando como alguien conocido. Después, en el resto, nadie conoce a Rundford. Poca gente sabe lo que significa energía fría. Por lo tanto, hoy vamos a ver cómo con este sencillo dispositivo podemos hacer andar una bobina de Tesla, pero no de la manera convencional a la que estamos acostumbrados a ver en fotografías, que son bobinas que tiran chispas, que nos... Electrocutan. Esta bobina, por tener el conmutador de Runkford en su entrada, eh, bueno, genera energía fría. Ahí en el plano, bueno, obviamente está mal la parte donde dice 220 o 110, eh, porque eso es corriente alterna. Y esta bobina, este, este sistema, es conmutado con corriente continua. Cuando dice este plano, todavía. No, no estaba muy ducho yo en el tema y bueno ahora corrijo un fe de ratas es corriente continua lo que se le mete lo que se le conmuta por lo tanto vamos a cambiar el, la descripción del video ahí está ya lo corregí 12 voltios le puse para para poner como que se le puede poner corriente de una batería de 12 voltios pero en realidad podés poner de corriente continua lo que vos quieras desde un volt y medio de una pila 12 voltios, 24 voltios, lo que vos quieras. ¿Mm? Al conmutar la corriente se genera energía radiante de alta tensión. Así que, bueno, ahora vamos a ver otra máquina que, que trabaja con el mismo dispositivo y muy interesante. Ahora para ir avanzando un poquito más, vamos a ver esta máquina que se trata de dos bobinas, un capacitor y cuatro baterías más 6 relé estamos viendo en pantalla la configuración esquemática donde las dos baterías de 12 voltios de la izquierda se encuentran unidas en serie a través del relé 5 que está cerrado es de 24 voltios y el mismo amperaje eh, o sea perdón eh, no es de 24 voltios el, el relé las dos baterías hacen 24 voltios las dos baterías de la derecha se encuentran en paralelo a través del relé 7 y 31 que están cerrados y el 8 abierto entonces ahí tenemos 12 volts y el doble de amperaje entonces en la izquierda tenemos 24 voltios y el mismo amperaje ya que las dos baterías están unidas en serie y a la derecha tenemos dos baterías unidas en paralelo por lo que vamos a tener 12 voltios pero el doble de amperaje cuando se encienden los relés, el relé de la izquierda, el relé 5, abre el circuito en serie y los relés 6 y el de arriba se cierran volviendo en paralelo al circuito y duplicando el amperaje. En las baterías de la derecha pasa lo inverso, los relés se activan pasando al circuito de estar en paralelo a estar en serie. De esta manera... Es como se puede obtener energía ilimitada a través de cuatro baterías que jamás se descargarán y durarán infinidad de tiempo. Por otro lado más abajo podemos ver que la energía de las baterías carga continuamente un condensador que se encarga de adelantar las fases de los pulsos de las baterías absorbiendo por inducción su carga. Una vez que se carga de energía libre el condensador, esta alimenta la bobina 15 ...a través de los terminales 16 y 17... ...y automáticamente el núcleo se magnetiza... ...atrayendo el martillo que generará el corte de suministro... ...y la desmagnetización instantánea del núcleo de la bobina 15. ¿Mm? Volvemos a caer en el mismo sistema del martillito... ...golpeando el núcleo, conmutando la carga. Bueno, eh, cuando esto sucede... ...la energía que la bobina había tomado y convertido a magnetismo se ve desmagnetizada por el martillo hecho del cual deberá responder con energía perpendicular emitiendo una gran carga de energía radiante que tomará la bobina del lado no tiene número y que luego alimentará la carga conectada en la salida de tensión 18 y 19 notarás también que las dos bobinas están en paralelo junto con el condensador cosa que si fuera esto un simple transformador no podría estar pasando. La razón por la cual están de este modo es, por, es porque la segunda recoge la carga radiante de la primera y usa al mismo tiempo el mismo condensador que usó la primera, podríamos decir que se alternan en el uso del condensador, permitiendo de este modo un tiempo para la carga eléctrica desde las baterías y un tiempo para la carga radiante desde las bobinas. Como verás, la energía libre existe gracias a a la energía radiante. Entonces, cuando hablamos de Nicolás Tesla, energía radiante, estamos hablando de una energía que directamente la desconocíamos, que no nos hace nada. Pero, como acá nos indica el rayo de la muerte, si juntamos dos de estos rayos iónicos y los ponemos en un momento angular de 60 grados, podemos dar vuelta a un rayo de aéter desmaterializador y dejar la cagada ¿Mm? el cosmos es muy potente no está para la joda esto es para ingenieros eléctricos electrónicos para gente interesada en empezar a despertar de este mundo material y comenzar a elaborar un pensamiento basado en la energía que es lo que nos compone en un porcentaje mucho mayor que lo que es material ¿Mm? por lo tanto este nuevo esta nueva era este nuevo siglo nos nos viene acompañado con sorpresas ¿Mm? dos rayos superpuestos pueden dar origen a la materia a través de la superposición como nos decía nuestro querido wilhelm reich es así que wilhelm reich y nicolas tesla son pero los pioneros de esto si vemos las bobinas de Nicolás Tesla podremos observar su energía de qué color es blanca. ¿Mm? Nicolás Tesla trabajaba con energía radiante y no con energía eléctrica. por lo tanto hay mucha confusión, muchas cosas que no sabemos. Luego está Royal Rife. Royal Rife es un científico que diseñó un, un microscopio que fue capaz de ver cosas que nadie pudo ver. Y automáticamente después de su muerte le desarmaron todos los microscopios, se los rompieron todos. O sea, nosotros estamos ante un, una mano negra que ni bien alguien inventa algo bueno, va, lo rompe, lo esconde y a vos no te dicen nada. Pero hoy yo te vengo a decir que en el biplano magnético de la éter existe energía y se puede ir sacando a través de la resonancia va sacando capitas para un lado y capitas para el otro, como podemos ver. En este momento estamos viendo un hexágono donde a través de dos campos de torsión estamos moviéndole las tapitas, las capitas de energía, y nos está otorgando por un lado magnético y por el otro lado radiante. Muchas personas en este, en el siglo pasado fueron las pioneras de la energía esta invisible que nos, que nos rodea. En el caso del de señor Belizal, que es el que estamos viendo en pantalla, obtuvo también cierta tecnología salida de las pirámides, que como estamos viendo las pilas orgónicas, que son las que cuelgan, inclinadas verticalmente, eso fue sacado de una pirámide y luego fue puesto en experimentación con grandes resultados. Eh, Belisal obtuvo grandes resultados con esta energía y también... ...todo ocultado, lo mismo que Lapkovsky. Lapkovsky diseñó este oscilador... ...que nos puede curar de cualquier enfermedad, y cuando digo cualquier enfermedad, es cualquier enfermedad... ...por lo tanto, abramos los ojos, relajémonos un poco... Eh, ...ya está, ya está, ¿Mm? ya llegó a nosotros, ya el misterio se resolvió, el velo se quitó... Ya no hay más misterios, así que los canales de misterios se van a tener que poner las pilas, porque ya no les queda más, más programa para andar diciendo que todo es un misterio. Estamos viendo la, la bomba ecuatorial, que es un dispositivo de Belisal. Con esto él podía medir el verde negativo de los lugares y otras propiedades energéticas de la materia. Nosotros vivimos en un cosmos que nos está entregando energía radiante magnético todo el tiempo, pero todo el tiempo, y lo estuvo haciendo desde el origen de la Tierra, del origen del universo. Así que si sos cuadrado no importa, porque tu magnetismo es circular y no importa cómo esté tu mente tarde o temprano tu magnetismo va a corregir las cosas a tu alrededor y va a hacer que puedas abrir el ojo el ojo que todo lo ve el ojo con que vas a ver la esfera de escapeller de otra manera y vas a ver lo simple lo simple que es esta esfera y que esconde el misterio de los ovnis ¿Mm? Por lo tanto, vuelvo a repetir, los canales de misterio creo que se están quedando sin trabajo o van a tener que inventar algo nuevo y mucho más poderoso de lo que están haciendo. En este momento están haciendo un bla bla bla frente a tantas cosas como la testática. La testática es un aparato electrostático que genera también corriente de la nada. Y nosotros vemos en este momento un imán que tiene cartoncitos y unas bobinas. Entre medio de esos cartoncitos hay papel de aluminio, por lo tanto estamos haciendo orgánico, inorgánico, orgánico, inorgánico, haciendo un flujo de energía radiante hacia las bobinas de este imán, que luego tomará esa energía para hacer andar la testática, esta magnífica bobina, esta magnífica máquina electrostática con bobinas, capaz de generar mucha corriente ilimitada y gratis. Nosotros en este momento tenemos una dualidad. Tenemos la bobina de Tesla entregándonos rayos violetas que nos electrocutan, pero por el otro tenemos una energía radiante que es la que vemos en el centro que hay que separar de la energía eléctrica. ¿Mm? En este momento estamos viendo las dos energías, radiante al medio pero eléctrico a los costados violeta. Pero siempre se usó la blanca. La blanca es la energía de nuestro espíritu, es la energía de nuestro ectoplasma. Por lo tanto, tenemos que abrir los ojos que esta energía también está dentro nuestro. Y vos dirás, yo soy el Mesías. No, no soy el Mesías. Aunque lo parezca, no lo soy. Simplemente soy una persona que investigó muchas cosas de la electrónica, muchas cosas de la electricidad, trabajó durante muchos años con esto y de un día para el otro se dio cuenta de que en la electricidad se escondía un secreto cuando miré las cosas de los egipcios vi que ese secreto se trataba de radiante magnético que estos dos tenían que tener un punto en común para la superposición y es así que se desencadenaba el 2 pi por r al cuadrado para darnos energía magnético radiante ilimitado a través de los dos polos de la éter ¿Mm? Estos dos polos de la éter nos los trataron de dejar inscriptos los antiguos en todos lados. Como a través de una oscilación podíamos hacer que las dos víboras salieran disparadas y nos entregaran energía. Muchos, muchos inventores vieron esto, eh, inventaron cosas muy bellas, como esto que estamos viendo ahora, que es una bobina que implota a, y, y la implosión recorre una espiral en su interior y saca energía por la bola de arriba. Desde el caduceo antiguo hasta cualquier cosa, yo te podría decir que está codificado el tema de las dos serpientes a través de la resonancia que nos van a entregar el poder levitar y muchas cosas más. Luego tenemos gente que dibujó cosas muy interesantes como ahora, que yo las estuve viendo y bueno, tienen encriptadas también ciertas cosas. Por ahí confunden, pero si las miramos con atención... Eh, la energía radiante y magnética de la éter está encriptada, así como el cono tiene magnético en su base y radiante en su cúspide, eh, sigue siendo 2 pi por r al cuadrado, como todas las cosas que vamos a ir encontrando, donde nos dicen que de un plano salen dos, hacia la derecha uno, hacia la izquierda otro... 2pi por r al cuadrado es lo que nosotros vamos a buscar ahora en todos lados. Es lo que encontró eh, Jorge Lapkowski para hacer su, su oscilador de ondas con antenas y capacitores. Pero a la vez es lo que el universo nos esconde absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Así como el australiano este que hizo la pirámide y en el interior le puso el dispositivo para sacar energía también. 2 pi por r al cuadrado. Observamos y 2 pi por r al cuadrado están todos lados, hasta en los logotipos de las tarjetas de crédito encontramos 2 pi por r al cuadrado dibujándonos la bésica de Pisces en el centro. Ahora vamos a ver esta foto que corresponde a un circuito tipo Tesla donde a través de un spargap hacen oscilar la corriente, pero lo, lo, lo, lo interesante de esto es que a través de un caño ellos obtienen la energía radiante. Es un caño que va por fuera, un tubo hueco que va por fuera de, de un fierro que pasa por dentro que lleva la energía. Entonces en cada salto de chispa la energía salta perpendicularmente y la obtiene el caño, por lo tanto tenemos energía radiante ahora estamos viendo un pintor un dibujante que hace estos dibujos donde también podemos ver 2 pi por r al cuadrado en cada uno de sus dibujos eh, yo no sé bien qué secreto escondía este, este señor pero vemos en sus en sus grabados el secreto y bueno nada han quedado como si fueran simples dibujos y la relación fibonacci la relación magnético-radiante la podemos ver en sus dibujos. Por lo tanto, esta persona sabía más de lo que cualquier persona puede llegar a, a pensar viendo sus dibujos. De decir, ¡ay sí, qué, qué linda imaginación! ¿no? Pero nosotros estamos viendo ahí un cono a la izquierda, una esfera a la derecha, un punto medio, hay un ovni... A, están los momentos angulares arriba en forma de pirámides con ojos, quiere decir que hay mucho para resolver. El secreto anda por todos lados, 2pi por r al cuadrado anda por todos lados y solo tenemos que descubrirlo. Me despido de este video con el planito del zapper de la doctora Clark, este lo hizo el hijo, es un dispositivo electrónico que con simples componentes podés matar todos los bichos que hay en tu sangre y dejar tu sangre limpia e inmortal, esto lo tenés que hacer cada 5 años y vas a vivir mucho mejor, así que bueno, querida amiga, querido amigo, te mando un beso fuerte y hasta el próximo video, Chao.